¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta emisión de La Voz del Pueblo MX. Me da mucho gusto saludar, como siempre, a mi compañero de batallas, Néstor Sofoníos. ¿Qué tal Néstor? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de La Voz del Pueblo. Estamos grabando el día de hoy miércoles, no sé qué día sea. Eh, creo que ya carece de importancia, estamos hablando que estamos cerca de finalizar el primer trimestre de 2022 estamos cerca porque pues, la, estamos hablando que estamos como a 10 de marzo no sé creo que a ver voy a ver el calendario 9 de marzo de 2022 sí ya el viernes y sábado va a ser este fin de quincena el 15 ya es el lunes y quincenita y se acabó el año y estamos en vísperas de la semana santa estamos aquí ya Grabando, no olvide que como cada semana la cerveza invisible que de repente va y viene, está aquí acompañándonos y esperemos que también nos acompañe con un brindis, con una cerveza, con un cafecito, lo que sea, pero esté con nosotros en esta emisión que viene algo polémica, viene algo fuerte, viene algo pues sí que son temas que por lo regular dejamos pasar, pero... Cuando los queremos platicar es porque son temas que son muy ríspidos y, y muchas veces ya están en boca de todos. Y sobre todo que cuando tenemos esta parte de la investigación y esto, son temas que están como muy, muy difusos y muchas veces es difícil encontrar una confirmación. Entonces, esos temas por lo regular no los agarramos, pero esta semana son dos temas que están realmente fuertes y que en verdad sí no los debemos dejar pasar porque es algo muy importante y son temas que están marcando... Eh, tendencia muy fuerte y uno de ellos trae unas consecuencias bárbaras para lo que vendría siendo el deporte rey aquí en aquí en México no no es el béisbol no es el béisbol aunque a nuestro preciso le encanta el béisbol a la mayoría y las estadísticas y la parte del negocio nos dice que son que es el fútbol perdón es el fútbol entonces vamos a vamos a empezar esta noche esta charla Hablando de, sí, nada más y nada menos que la lamentable riña entre los grupos de animación de Querétaro y de Atlas. Cuéntanos, tú estás allá en la ciudad de Querétaro, ¿cómo se vivió? Es correcto, Néstor. Pues mira, eh, al momento del día de hoy, pues realmente creo que no estoy cerca del polvorín Esas colonias que tienen más afición de, dentro de este grupo de animación de los gallos Blancos. Están más para el lado del cerrito de Peñuelas, le llaman. Es una población ahí medio eh, mal ubicada. Bueno, no sé si está mal ubicada, pero está bastante difícil el acceso porque es un cerro empinadísimo. Hay casas que están a 45 grados, o las calles más bien, con 45 grados empinadas, que si te vas con un, un cochecito más o menos chafón en el cloche, pues si te vas para atrás, capaz de te revuelca. Entonces está difícil el acceso y la colonia está también algo eh, difícil. Eh, fíjate que tanto así que yo vivía allá bajito, se llamaba eh, Peñuelas, y nunca me habían robado nada de mi coche mientras haya tenido coche ni en Ciudad de México ni en Zahualcóyotl. Y llegando a vivir aquí a Querétaro, Ahí fue donde me bajaron el estéreo por primera vez, afuera de la casa. Y bueno, se supone que era este tipo de gente que, que estaba ahí muy maleante en algunos asentamientos irregulares que se daban por la zona. Pero fíjate, aquí hay mucho dimes y diretes, ya les contaré más adelante por ahí, de un chismecito que me enteré y lo tomo como chisme porque realmente es algo que al momento no puedo constatar, no puedo confirmar pero ya le estaré dando más adelante al respecto de lo que se está manejando aquí. Por lo tanto, el gobernador eh, Curi está enviando bastantes tweets Bueno, no él, sino su departamento que contesta los tweets y hace las comunicaciones a través de plataformas sociales. Obviamente ha tratado, y digo entre comillas gigantes, de mantener al público eh, expectante, que es más que nada el el público queretano en su totalidad. Bueno, yo creo que el resto del país está enterado y todos están dándole seguimiento, pero aquí como que nos llegan los tweets por esa segmentación que tenemos en, en cuanto a las IPs de, de Querétaro y eso nos llegan directamente las notificaciones de Querétaro, tanto a Twitter o a algunas redes sociales como Facebook, Instagram, etcétera. Aquí eh, la gente lo trae de boca en boca, es la voz del pueblo, hay muchas versiones de lo que sucedió, incluso hay testigos que presenciaron directamente en el estadio eh, las acciones y las actividades que tuvieron este grupo de animaciones y que quién empezó, que primero golpearon a uno del Atlas, que de ahí se prendieron los del Querétaro, que de ahí abrieron las puertas los person el personal de seguridad, que era una empresa de seguridad que realmente no estaba, o no muchas veces, y se los digo tristemente, eh, no están capacitados y tampoco sus sueldos que manejan están como para arriesgar el pellejo por una trifulca de este tamaño donde pudieron también haber acabado golpeados ellos. ¿no? Entonces, eso es lo que se maneja aquí, la voz del pueblo, la voz del general, Precisamente les voy a contar algo que me enteré sin querer queriendo cuando estaba haciendo ahí el mandado. Pero bueno, Néstor, ¿tú qué sabes al respecto de estas situaciones en la liga o en el resto del mundo? ¿Por qué pasa? o con qué quieres empezar a abordar el tema? Adelante. Pues primero, la noticia acá llegó fuerte porque andábamos, este, yo andaba el día sábado, no andaba por ahí en Cancún y dije, ah mira está padre, vamos a ver cuándo hay boletos y me voy a acercar al estadio a ver qué onda! ¿no? Y de repente empecé a ver la gente que decía, ¿qué está pasando? Y los tweets y no sé qué. Y, y, y ya cuando empecé a ver tweets dije, aquí en el estadio de Cancún, pues y aquí a Cancún no, no es que tengamos una cultura futbolera muy arraigada. Realmente cuando te enteras es porque alguien se ganó un boleto y fue a ver al, al Cancún. Antes estaba aquí el Atlante, pero como que eh, el Atlante, pero ahora sí hay un equipo que como tal se llama Cancún. La verdad, desconozco que esté afiliado si Primera División, Liga bmva ah, no sé qué, o ligas, tienen como siete ligas diferentes y ninguna sirve para nada. Yo, mundo, la verdad, ¿no? uh -huh, la verdad, no soy fan del fútbol mexicano, no soy fan de la Liga Argentina, no soy fan de la Liga Española donde sale este señor que ahorita, ¡Sí! ¡Somos, Somos, Somos vos, el... no Ese es... <risa> Ese es el narrador, ¿no? Es el perro. Este, la verdad, a mí me, me gusta mucho el fútbol, sí me gusta, al grado de que no le voy al América, no le voy a ningún equipo, le voy al que más en el momentito esté generando más emociones, ¿no? Entonces, en algún momento, por ejemplo, cuando estuvo el Querétaro con Ronaldinho, precisamente le agarré como mucha este, emoción, porque si sí veías de repente al Querétaro y, ay, biche equipo, y de repente veías a Ronaldinho y hacer una que otra magia. Y llegaron a la final y decías, un equipo formado por Don Nadie y un fulano que es muy conocido que, pues, sí empatizas con Ronaldinho, ¿no? Que la peda, que el, los chistes, que, <ríe> pues, empatizas con alguien así, porque aparte de su magia en el balón, porque hace muchas cosas muy bonitas que solamente, no sé cuánto tendría que haber practicado para lograr algo así. Aparte, no el güey cheleaba, echaba cotorreo, dices, güey, ese me identifico, pues, le voy al Querétaro, ¿no? Entonces... <ríe> Si sí empatizaba yo con el equipo querétaro, si sí, sí empatizaba, no al grado de llegar a una barra, de llegar ni siquiera a comprar una camisa, o sea, veía uno que otro partido a la mitad y me aburría. Porque eh, yo considero que para mí el fútbol mexicano se acabó cuando aquel Toros Neza maravilloso de los años 90 tenía todo para ganarle a Chivas. Prácticamente pudo haber aplastado a Chivas y de repente llegaron 6-0. ¿Y le en regla, ese se momento. tiró al piso y vámonos, la goleza empezó. Exacto, en ese momento para mí el fútbol mexicano se acabó, o sea, como que iba yo cobrando conciencia, digo, yo siempre he sido de los antitelevisos y ese tipo de cosas sin llegar al grado de decir, televisa, te idiotiza, no, o sea, con bases firmes, ¿no? Uh -huh. Y dije, pues no, ya el fútbol es como que nomás si le un equipo que flojera, me gustan todos los equipos, me gusta ver cuando el América le gana al otro, me gusta esto, me gusta el otro. Y no tengo ese sentido de pertenencia, que podría ser como una especie de requisito mental, una especie de requisito para formar parte primero como de comprarte una camisa y, y, y sentir los triunfos de los equipos como si fueran tuyos, ¿no? Esta gente me imagino que es, es algo, no sé cómo describirlo. que El hecho de que su equipo gane, el que sea, Querétaro, América, Chiva, Caxa, La selección. No sé, a la Incluso a la selección no me siento como que, ah, qué bueno, vamos a hablar de eso también, sí. pero no, no tengo esa parte, entonces digo, ¿por qué esta gente? Simplemente, ¿por qué enojarte porque alguien trae una camisa de otro color? ¿Qué necesita tener o qué necesita hacerle falta en el cerebro? Habría que preguntarle al doc, ¿qué necesita esta gente? Que su cerebro no tenga para poder perder el razonamiento y, poder, y, y tener que lastimar al otro fulano solamente porque trae una camisa de otro color. Puede ser que, no sé, o sea, definitivamente la adrenalina, el, ese sentimiento, ese fervor, esa cosa, jamás han permeado en mí desde los años 90, o sea, medio yo decía, sí, los toros Nesa, qué padre, y me compré un casco con cuernos, y andaba yo con la gente que traía su tamborzote, Estamos hablando que eso fue en 1997, sí. 90, algo así. Una cosa ridícula de tiempo ha pasado. Y jamás volví a comprar ni siquiera uno, ¿no? Y ya me llegaba yo a comprar jerseys de equipos, pero por ejemplo cuando iba que a Tijuana, que a Chiapas, que hacía yo como que viajecillos, me llegaba a comprar el jersey del equipo de la ciudad a la que iba. Nada más. Pero ahora, ¿por qué estas cosas, no? Fíjate que escarbándole un poco a la historia. Escarbándole un poco al asunto de estos de la animación, alguno de estos locos, llegó a de estos locos directivos que tenemos en, en el fútbol mexicano dijo que el aficionado mexicano no era apasionado, que tenía que traer de Argentina, porque allá en Argentina, lamentablemente podrán ser muy europeos de los barcos y lo que sea, pero son tercer mundo, siguen siendo un poquito más simiescos que nosotros los mexas. Adelante. Entonces... Eh, allá te trajeron a estos fulanos que, que hacían que los cánticos, que esto que el otro. Y esta parte incluía mucha, mucha pasión, mucho fervor, mucha, mucho apego a los colores y mucha necesidad de pertenencia a, a estas cosas. Entonces, el primero que los trajo fue uno de un directivo del de equipo, creo que, to, to, to, espérame, aquí tengo el dato, déjame abrirlo porque esto no es cosa de todos los días, es el sí, equipo Pachuca. El Pachuca. El Pachuca, un, un señor que se apellida Fasi, fue el que dijo, en México no hay este pasión y nada de eso. Entonces, en los años 90 se trajo a la primera onda que formó ahí las barras en Pachuca. O sea, imagínate en Pachuca, la gente que nos está viendo en otros estados o que a lo mejor no ubica Pachuca, Pachuca es una ciudad, su máximo digamos, este, atractivo es que hace mucho aire, nada más. Pachuca pastes. no es una ciudad, y, lo, y los pastes, que los pastes son unas cosas de hojaldre, y si usted se va a otro estado, esos pastes se llaman empanadas. empanadas, ese es todo lo que hace Pachuca, y no tiene como gran así, este, fervor tampoco la ciudad sobre sí misma, no su reloj bien bonito, etcétera, etcétera, pero la ciudad es una ciudad sumamente tranquila, es una ciudad que ni siquiera debería de ser como considerada como ciudad, es una especie como de que usted llega y se te quedas como en el tiempo, ¿No? Incluso un poco más que Querétaro, porque Querétaro yo imagino que es un poco más frenética, eh, es como un DF chiquito sin metro, pero ¿Sorten? Pachuca así de Pachuca de plano se pierde el, la parte aunque es urbano, está urbano, tiene servicios, tiene una especie de metrobús, tiene un montón de cosas que sí podrían considerarse de una ciudad grande, aún así Pachuca no es una ciudad prenétrica, Entonces a este loco se le ocurre traer a esta bola de locos que cantaban, este, hacían cánticos, insultaban a, la, a los otros grupos de animación. Y en México por ahí de los años, creo que fue en 90 más o menos cuando esto empezó, pues no salíamos del Chiquitibuna, a la bim bomba, a la Bío, o la y esas cosas y pues, no había ese pleito, no había esos pleitos tan marcados se llegaban a pelear los jugadores entre ellos, pero aún así México tenía algo muy muy muy muy padre, porque yo recuerdo que en el estadio de Ciudad Mesa llegaba con la, un chamaco de 12, 14 años, habré tenido en aquella época mi playerota de Toros neza y al lado el de la América, y estamos hablando que los de la América son bravos y los de las Chivas, y luego al lado otro con otra playera de no recuerdo qué otro equipo, creo que el Puebla, son los que tienen una raya azul, son los del Puebla y podíamos convivir de una forma sana, o sea, de esta onda de que sí estábamos, bueno, yo no, la gente estaba cheleando, pero no, no había ese pleito tan loco, ese pleito tan esquizofrénico que tenemos hoy en día, ¿por qué ocurren ese, ese tipo de cosas? No, no, no logro como explicarme en qué momento estos culanos tienen esa necesidad o a qué, a qué van, entonces se habla mucho, hay muchos rumores, que si sí eran miembros rivales de grupos de crimen organizado que habían ido al partido, que si sí eran miembros de bandas de extractores de combustible ilegal, los famosos guachicoleros, Guachico. y que en ese momento habían peleado y que se habían identificado entre una y otra, y que por esa razón incluso la compañía de seguridad privada que se contrató, pues era como de lavado de dinero de uno de estos grupos, y por eso hicieron como que la Virgen les chiflaba yo creo que no les vamos a poner las imágenes porque es bastante gato, es bastante na caer en la nota roja de todas estas cosas y aparte hay que guardarle un poquito de respeto a la gente. Oficialmente, repito, oficialmente o sea. el gobernador, las autoridades, eh, queramos o no lo hemos dicho aquí en la voz del pueblo, desafortunadamente no nos queda de otra. Ellos reportan que no hay personas fallecidas, sin embargo, eh, vato Hay gente que estaba ahí ya con la cabeza este, totalmente inconsciente, convulsionada, había gente convulsionando, había gente y, y todo esto se debe, o sea, yo no creo ya que haya sido una cosa de los colores. Estoy más en la onda de que sí tenía algo que ver entre los grupos rivales de, de los criminales que estaban ahí o algo así, porque cómo catalogas, o sea, ya no los catalogas ni como aficionados ni como nada de esto, las barras son un montón de gente que desafortunadamente por fuera, en los estadios y eso, no les gira mucho la ardilla, no les gira mucho el pensamiento y tienen que recurrir a estas cosas porque la falta de pertenecer a algo, llámese trabajo, llámese educación, llámese baño diario, no lo sé, los trae muy frustrados, los trae enojados y cuando llegan a esta cosa en la que pueden gritar libremente, pueden gritar y pueden faltarle al respeto a otros, bajo el pretexto de la pasión del equipo, pues en ese momento se sienten liberados y si a esto sumamos que existe la posibilidad estamos en México eh, todo es posible ya cualquier cosa ya sería irrisible que no pasara puede ser que sí efectivamente haya sido un grupo, que haya sido un choque entre grupos rivales, porque a final de cuentas no se ve que haya sido tan al azar la hazaña y el enojo, o sea los golpes y eso porque por mucho que hay una escena en la que le van a pegar a una familia, está el papá, y como que sí lo ven, y ya como que ah, no, este no, y se van y no le pegan. Esa ya es una están parte de eso. ¿no? Ajá, ajá es, una, es una imagen, pues, como padre de familia, como jefe de familia, esposa, hijos, y eso está cabrón. O sea, ¿cómo llevas un morrito a un espectáculo? Porque al final de cuentas el fútbol es como una especie de espectáculo de gladiadores modernos. ¿Cómo los llevas a eso? Ahora con miedo, arriesgando a que les puede pasar algo, que su integridad física y hasta su vida este, corran este peligro. O sea, está muy feo y, y no creo que sea nada más de los colores. Está, está mal. Ahora, las consecuencias, las consecuencias son prácticamente risibles Digo, afortunadamente o de forma oficial se habla de que no hubo decesos de forma oficial. Yo no sé, si usted forma parte de los implicados, si usted este, conoce a gente que tuvo un deceso en su familia y, y, y, y realmente su cuate no llegó, no llegó. están los correos aquí, cuéntenos la historia, contacto arroba xhtweb.com.mx y ahí póngale anónimo, no quiero que se diga mi nombre ni de dónde soy, y sí, efectivamente... Mmm, mi pariente, mi tío, mi primo, mi amigo, no llegaron a casa, no sabemos dónde están, eso es importante, porque oficialmente ya sabemos, no, México es ese país donde podemos estar viendo ahí, esto estamos viendo, no pasó nada. Infórmate, no desinformes. No desinformes, y, y, no, no desinformes <risa> infórmate que no sé qué. Ok, yo estoy en Cancún, Francesco está en Querétaro, en una zona alejada, si usted estuvo ahí, Déjenos por favor la parte de la historia, cuéntenos la historia, dónde estuvo, mándenos video, en Telegram, en el grupo de Telegram, mande su video, mande su, su testimonio, porque a final de cuentas, si no queremos nosotros como ciudadanos cerrar la posibilidad a los a que si sí hubo problemas fuertes, a que hubo decesos, si hubo lamentables pérdidas, pues entonces la gente que está ahí, alce la voz, o sea, no, no queremos que, por ejemplo, México que sea el caso en el que el gobernador de Querétaro le haya ofrecido dinero a las familias para que no dijeran nada. O sea, a ese grado. Y sabemos qué pasa. O sea, simplemente estuvimos en el lado más oscuro de la pandemia y qué fue lo que hizo la 4T. Ofreció 11 mil pesos a la gente que se muriera de COVID. Bueno, a sus familias que se murieran de COVID, pero tenían que haber reportado otra cosa y tenían que hacer un montón de trámites. Y prácticamente no entrar dentro de la estadística oficial. O sea, estamos hablando que es posible que el gobernador de Querétaro haya ofrecido dinero a las familias. No lo estoy confirmando. Estoy diciendo que es posible. Sí pudo haber pasado. ¿Por qué no? O sea, ¿cuál fue la diferencia? ¿O por qué no hubo policías? Por muy chato que sea el partido. Yo he estado en partidos de Toluca, de Chiapas, de Tijuana, de San Luis. O sea, el San Luis. Bueno, han visto en San Luis más de 100 gentes. O sea, y todos esos partidos y todos esos estadios, por decirlo chicos, respecto al Estadio Azteca, todos esos partidos siempre tienen un camión con policías oficiales, de, ya sea del municipio o del estado. ¿Por qué en Querétaro no hubo esta vigilancia que siempre hay? O sea, todas las personas que hayan ido a algún partido oficial en algún estadio en México, siempre hay un grupo de policías, y siempre está la gente que lo pasa y los ofende, y que pinches puercos, eh, porque en Querétaro no hubo una vigilancia del estado, o sea, del estado de Querétaro o del municipio donde se ubica el estadio. Las, las posibilidades son enormes de todo lo que pudo haber pasado, o sea, partimos del hecho de que, ah, le dio hueva al encargado de seguridad y nomás trae esto. Están circulando en redes sociales. ¿Cuánto les pagan a los chavos, a los policías por estar ahí? Nada más ser hombre, mayor de edad, IFE, 300 pesos y un vasito con agua. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer esa gente? ¿En serio creen que a esa gente le va a importar abrir una reja y hay que se hagan bolas? ¿Por qué? Pues imagínense, se pone peor el asunto si de repente ves a estos... No sé qué decirles, no tienen un apelativo porque orangutanes no son, los orangutanes son más pinches civilizados que estos cabrones, no sé, o sea, ves a esta especie de, no sé, no sé, no sé, triglicéridos, vamos a decirles, así, acéfalos. Este... Hombres y de, de, de repente <risa> de y, no sé qué, y quieren agredir a la gente y, y te están amenazando a ti que vas a llevarte 300 pesos a tu casita. Que a lo mejor son los 300 pesos que te hacen falta para completar la quincena, para la medicina, para la leche del bebé, para lo que sea. Y son 300 pesos que de verdad los estás esperando al final del evento y te están amenazando que ta, si no abres te van a chingar a ti. Es obvio que lo van a abrir, es obvio que esta cosa estaba destinada al fracaso y... Y es, es horrible, es lamentable que algo que considerábamos como un espectáculo familiar al que podías llevar a, a tus amigos o tu, tu novia y que fuera algo tranquilo se tornara de esta forma. No estoy diciendo que solo sean los de Querétaro, he estado en partidos de los Pumas y esos son peores, ¿no? estamos hablando que es gente que ni la pinche primaria terminó y ahí se creen muy universitarios por irle a los Pumas, pero eso sí te golpean, te avientan chingadera y media si estás con camisa de otro color. Es ridículo que la parte de que tienen que ser, tienen que pertenecer a algo, los ensalce, los enerve, los, los, los, los, no sé, los infecte de esta forma como para agredir físicamente a otra persona. En XHT Web alguna vez hice un video, me tocó, este no, no me tocó, sino estaba yo viendo los videos y vi como a un fulano que se llama Gignac del del equipo Tigres, Uh -huh. Lo expulsan o no sé qué iba pasando Y le empiezan a aventar cosas físicamente ¿Por qué agredir físicamente a, a, a este fulano? Por sus colores, porque es francés, porque es no sé qué ¿Por qué? Yo lo que veo ahí es un montón de frustración De derrotismo, de miseria De mediocridad en Volcar la frustración a algo físico a, a este fulano Entonces hice un video muy indignado Por ahí búsquenlo en XHT web en TikTok sí ¿Por qué? Eso sí. incluso Ajá, es por acá lo vamos a dejar, por acá, no, por acá, bueno, <ríe> por ahí lo vamos a dejar. Esto es, pero está mal porque al final de cuentas se dice, ¿no? La libertad termina donde ya afectas a otros. Entonces ahí ya están afectando a estos cuates, ahí tendría que ser coartada la libertad en ese momento. Y no con tonterías como gritar una, dos, de... puto, puto. O sea, espera, espera, vamos a hacer una, una ¿Dale, dos, ¿dale, e... De... E... E... Puto. puto. Eso no debería de ser guardado, este, ¿no? porque se habla que si sí es homofóbico, que si sí es despectivo, sí es una grosería, sí sabemos que es una grosería, pero ¿saben a quién le importa que eso salga en la televisión? Precisamente a las marcas las marcas no quieren que salgan las groserías en la televisión. Entonces, si de repente este grito masivo, incontrolable, daña la imagen de la televisión, que saliendo esta palabra, pues las marcas van a retirar sus patrocinios. Entonces, ah, vamos, a ese, vamos a dejar este aquí, vamos a cerrar la parte de Querétaro, del de pleito, porque al final de cuentas, pues sí está grave, o sea, sí es muy grave el asunto. y, y pues no sabemos cómo reaccionar porque, digo, yo apenas estaba como que proyectando, sí, voy a ir a ver el, el equipo de Cancún, vamos a ver cómo juegan, un sabadito de, un sabadito, un domingo por la tarde de un partido de fútbol, con te pasas ahí, por ejemplo, aquí se usa mucho, llega la gente y la, car la carne así entre los hot trucks y te pasas y hay una cerveza del otro lado y está padre. Allá, por ejemplo, en la Ciudad de México, que, que sí extrañas, por ejemplo, ir a los partidos de la América, y los tacotes, ¿no? De campechano, de suadero, todo ese tipo de cosas, y sí está, es, está padre ir a hacer eso, pero ¿en serio vamos a ir con miedo? ¿Tenemos que aprender algún arte marcial y llevar armas para defendernos de esta bola de idiotas? A mí no me parece que sea eso, entonces, este, no sé, me, me, me, fíjate, yo no soy tan así de, pero esta parte... Es frustrante, es, es como doloroso ver a las familias con el terror, porque la gente iba aterrada, o sea, los morritos, güey, chille, chille. ¿Por qué? Y ya no pueden, porque ahora todos los equipos tienen esta payasada de las barras. A mí me parece estúpido que incluso les regalen boletos, los apoyen con viajes, porque hasta salario tienen estos cabrones. O sea, sí, los líderes. Los líderes, entonces, es una cosa ridícula, que existe esta cosa porque, porque a un payaso se le ocurrió que no había suficiente o que no era tan apasionado el asunto. Ahí está su pinche pasión de ese pendejo. En serio, <risa> perdón. Ahora sí se me... La pasión... Oh, es pasión easy, pero pasión man. por las antibarras, pues. O sea, ahí está el resultado. Ahí está el resultado porque siempre lo hemos dicho aquí. México copia las cosas, pero las copia es que mal. mal. Ahí acuérdate de la... Si no la has visto con este actor de Elijah Wood, Wood, el que hizo la de Señora de los Anillos. Es una película precisamente de las barras, pero de aquellos que eran más legendarios, los llamados hooligans. De cómo se empiezan a, a meter en este mundo de, de la afición tan propensa a la violencia. Realmente te he de contar que, como tú mencionas, en el periodo que estuvo este Diño, Ronaldinho, yo ya estaba aquí, y me, se me dio por ir mucho al estadio, que realmente este si era una experiencia ver jugar a este carón, ¿no? al diño. Eh, las primeras dos veces que fui parece que no lo metieron, y la última vez que fui, de hecho fue a la final contra Santos, y sí me tocó verlo jugar, pero yo de hecho estaba en la porra del Querétaro, eh, porque ahí se, la persona que, que me invitó era una amiga muy cercana, que eh, tenía como los lugares ya de preventa anual, que le llaman el Bono Gallo, eh, que es esa parte donde podías entrar tú, y ese era la, el lugar como donde se acomodaba también la porra, ¿no? que es la cabecera, atrás de la portería. Para la gente que no sepa mucho de fútbol, las cabeceras son las que están atrás de las porterías. Entonces, esos a veces son los mejores lugares para las porras, aunque hay unas que son más salvajes, que encasillaban hasta a las orillas y casi los enjaulaban, ¿no? Los del Toluca en algún momento se pusieron muy violentos. Los Pumas, ni se diga. La Plus y la Ultra de la América, no, ese es del, del Puma, ¿no? Y la de la América también se llegaron a poner muy, eh, muy hostiles con, con la afición o incluso con algunos aficionados que portaban la camiseta. ¿no? Como dice Néstor, eh, eso como a los, a los pitbulls, ¿no? O a los tiburones que ven sangre y, y es como su pinche alimento de, y quieren ir a atacar al momento. Digo, sé que hay mucha gente que aprovecha estos eventos para ir a expresar su frustración, como dice Néstor, sus enojos. A mí me tocó más ver en, hasta en las luchas a señoras de 60, 70 años, decirle al luchador... ¡Venga, hijo de su puta madre, mátalo al cabrón! Con esas palabras, ¿no? Tal cual, las estoy parafraseando. Y estos en, en las porras, pues es casi lo mismo, pero también te encuentras gente normal, por así decirlo. O sea, no, no toda la barra y la porra se va a meter en estos pedos. Hay unos que, que sí se pondrán más intensos y más eh, guerrilleros en el sentido de que quieren ir a golpear gente, por lo menos por las burlas, ¿no? Porque eso es lo que les calienta, que iba perdiendo el Querétaro en este marcador, iban 3-0, y aparte a de, de esta cuestión futbolística, que llevan el minuto 65 realmente y ya casi terminaba el partido. Entonces, como ya no se les entretenía, yo creo que se entretuvieron yéndose a pelear Ahí pasan los primeros videos que unos del Atlas van a buscar, unos del Querétaro van a buscar el conflicto con los del Atlas. El Atlas lo golpea. Eh, a este cuate como que se envalentona y sus cuates salen corriendo y lo dejan ahí solo y lo, lo empiezan a abaratar los del Atlas. Y de ahí como que se empezaron a corretear y luego ya las cámaras cambian de ángulo. Se ve que pasa eh, el, de la, el de la reja. Le dicen a este güey como que lo amenazan. Ya después se supo que traían pistola, hasta una pistola traían, habían picayelos, palos, no sé qué más, que se supone que estaban prohibidos desde hace mucho, incluso las banderas, cuando las llevabas les quitaban el palo y no las podías llevar más que en la mano, ¿no? así como una tela y ponerla así. Eh, bueno, a mí me tocó cuando iba a la barra más brava que he conocido, que se llama la del Necaxa. No es cierto. Siete personas, no manches. Con el jefe rayo. Me tocó estar ahí y realmente... Ah, pues de hecho fue en uno de Toros Neza, Necaxa, en ese tiempo de, de la final, que andaba muy bravitos los del Toros Nesa. Yo iba con mi familia, eh, bueno, con tíos y un primo, y esos güeyes así, como este de toros mesa y yo era el único necaxista en la familia. Bueno, estaban los dos frentes, ¿no? Porque a mí me gustaba el necaxa y me gustaba el toros Neza. Pero la, la barra del, del necaxa, bueno, no es ni barra, era porra, porque era un señor, ¿no? El jefe rayo. Traía su altavoz y estaba todo el tiempo así. Ah, la porra del necaxa. O sea, tenía unos cánticos muy inocentes, si quieres. Era una diversión bien familiar. El Toros Nesa en ese entonces no tenía una barra definida, era como de los que se juntaban y tocaban los tambores, como dices, y hacían el ambiente, pero realmente no, no se ponían tan locos. Pero aquí en el de Querétaro, te digo, a mí en ese entonces, que fue por el año 2014 aproximadamente, me tocó estar sentado en la, en la barra del Querétaro, y, y bueno, sí la sensación es de que estás brincando, saltando todo el tiempo en la porra, es como el ambiente que le ponen al partido. ¿no? Eh, digo, qué mal que se haya tenido que caer en este tipo de circunstancias tan lamentables, porque realmente esa gente a veces no es ni siquiera consciente del daño que le hace a la demás afición. ¿no? Y mucho más, a por ejemplo, a los... A los directivos que sí tuvieron un error de no poder establecer, eh, pues bien, una vigilancia a como la fuerza pública que siempre se usa, tú la ves en partidos clásicos, eh, que sabes que la gente se picudea mucho, siempre ves a los granaderos adentro del estadio, o sea, ni siquiera están afuera, están afuera y adentro, o a veces afuera están sacándose los mocos o comiendo botana, ya si hay algo más pesado, pues ahí se mete, ¿no? Pero Realmente aquí lo que parece raro es que no pudieran haber asignado un grupo de fuerzas eh, públicas que contuvieran el orden al interior del estadio. Bueno, esto ya lo muchas personas al respecto. Eh, en mi opinión fue algo lamentable, perdieron la cabeza, se hizo la mecha. Y yo sí soy de los que piensan que hubo una razón más que no conocemos, eh, en ese pique que, que tú mencionas, ¿no? Que pudo haber sido, ya muchos hablan del cártel de Jalisco, unos hablan de Nueva Generación, otros de los huachicoleros de acá de Celaya, de Querétaro, porrazas. hay muchas teorías conspirativas incluso al respecto girando ahorita en el aire, pero lo que sí es eh, seguro es que la comisión de fútbol en su sesión extraordinaria pues solamente puso estas restricciones para el club Querétaro. Primero, que pierde el partido, ¿no? Que se da por jugado y que pierde 3 a 0 en frente de Atlas. El segundo es que están castigados con un año de veto en el estadio Querétaro para jugar a puerta cerrada. O sea, no se, no se cancelan los partidos de liga, sino que simplemente no puede entrar nadie de público a visualizar los partidos. Esto, eh, también en el tema del de club Atlas, les prohibieron seis meses de presentarse como barra dentro de los partidos del Atlas. sea, cómo van a comprobar que eran de la barra? No los tienen credencializados y apenas lo quieren venir a hacer y eso para qué te sirve, ¿no? Pero bueno, eh, ya ahorita también Chivas emitió un comunicado donde decía que ya van a, de, a desmantelar esas barras y que ahora donde estaban las barras de fijo, van a estar invitando a niños de fun, diversas fundaciones para estar ahí eh, en vez de las barras, ¿no? O sea, no quieren dejar ese huesito de, de llegarle a esa afición a ese, a ese target de, de los niños, ¿no? Porque realmente... De hecho, Chivas, Jorge Vergara fue muy enfático en ese asunto, o sea, cuando estaba lo del asunto del, de las barras, <coughs> Hubo un pleito con Atlas, fíjate, Atlas también. Uh -huh. este, Jorge Vergara dijo que estaban prohibidísimas y nada de barras oficiales y que no los iba a dejar y las vetó, pues sí, casi todo lo que el tiempo antes de que su esposa le chingara al equipo. Entonces, la era Vergara, lo que fue, la era Vergara, bien, este, que Jorge Vergara metía mano en el equipo, no dejaba ese asunto. Y ahí sí está como, chivas, ¿qué pasó? ¿Por qué sigues con eso? Sí respeta, o sea, si no vas a respetar las pendejas leyes de México por lo menos respeta lo que Vergara decía y, y hay entrevistas, por ahí vamos a buscar un video y donde Vergara dice que no, que no están permitidas las barras y que están vetadas del estadio, en aquel entonces era todavía el estadio de Guadalajara antes del omnilife Sí, de hecho eh, también estaba viendo en la tarde un documental que Cruz Azul hizo lo mismo pero ellos eh, solamente porque la misma barra abrió los candados que daban a la, al campo porque siempre debe haber unas puertas como de evacuación de emergencia por si algo pasa, entonces esas puertas las forzaron y se empezaron a meter al campo los de la barra y el mismo cruz me parece que los vetó seis años de hecho en este año pasado apenas empezaron a asistir a esa parte de la cabecera del estadio porque a la otra les prohibieron estar ahí, pero los subieron ahí como a un, a un privadito, ¿no? donde nada más entre ellos se mordieran, se mascaran y se oyeran. Entonces, sí. <ríe> realmente, eh, digo, no sé qué tan factible sea que este tipo de grupos de animación desaparezcan, no sé si puedan coaccionar esa libertad que... Que tienen las personas de integrarse en grupos y de asistir a un partido en conjunto, ¿no? O cuánto se considera una barra, cuántos elementos, ¿no? No han determinado nadie, eh, por lo menos en las noticias que vi, en la documentación que busqué, qué número es eh, de personas ya conforma una barra o qué precisas actividades tienen que ejecutar para considerarse una barra y no una porra. ¿O cuál es la diferencia entre una porra, una barra y un grupo de animación? No creo que no es tan claro las directivas al respecto de lo que es una barra. Si se refieren a la gente que llega con tambores, se sabe cánticos y están aplaudiendo, brincando, pues tal vez te la compro, pero eso lo pueden hacer desde dos o tres personas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, eh, uno que tiene el tambor... Los otros dos cantando y haciendo los, los coros, ¿no? De las, de las eh, canciones que ellos inventan y hasta se copia, ¿no? Porque la del Querétaro se parecía mucho a una de la América que la escuché, la verdad. Y bueno, ahí me llegaba mucho a Pachuca, amigo, porque se supone que ahí está la Universidad del Fútbol. Que de hecho, ahí es como un semillero ya muy importante en los últimos años donde llegan muchos eh, futbolistas a probarse, ahí se forman y empiezan a, a vender ahí esas semillas a todo el, el, a toda la liga, ¿no? Y también hicieron el museo del fútbol, o sea, su economía realmente sí la volcaron, uh, por lo menos turísticamente, además de las ruinas que existen en, en el estado, eh, al fútbol, le dedicaron mucho dinero a esto del fútbol y realmente como bien mencionas no hay mucho más que ver que ese tipo de, de situaciones o, o vas a las ruinas y estás viéndolas un día y ya no o sea como que después de eso no hay nada más que ver pero sí eh, es lamentable amigos eh, por ahí tengo una anécdota no sé si contarla quién sabe si, bueno no es anécdota es más que nada un chisme me tocó a mí ir eh, por ahí, por los víveres, y hubo eh, un, una situación con unas señoras que estaban por ahí eh, haciendo también las compras del pollo. Entonces, las señoras platicando entre ellas decían, como que temas de cómo está su tanito, y decía, ah, pues sí está bien, pero pues nada más le tocó un raspón en la rodilla y este, unos cuantos moretones en la cara. Pero la otra le dijo así como, no, pues mi sobrino, el que es policía, me dijo que desde que empezaron la trifulca la gente estuvo llamando a 911 y que de ahí en adelante, y ahí tómelo como chisme, ¿eh? es pues un chisme de, de mercado, no es una realidad, esto sí está bien claro, ese es el disclaimer. Entonces le dice, eh, este policía, bueno, este su sobrino, eh, le comentó a la mamá que es la hermana de la señora que estaba contando el chisme, supongo. Entonces ella le dijo eh, que estaba llegando al estadio, recibieron una llamada de altos mandos, no supo decir si policíacos, gobernador, procurador, etcétera, de Querétaro, pero seguramente alguien con ese tipo de jerarquías puede impedir que las fuerzas de orden público ingresen a contener el orden ¿no? o a permanecer el orden. Dentro de las instalaciones, por ejemplo, de, del estadio. Eh, realmente es una colonia muy céntrica, está muy pegada a la, a la estación de autobuses de aquí de Querétaro. Es a la salida ya para irte hacia Ciudad de México. Eh, está, digamos, en una de las que empiezan a ser las zonas más fifís, donde está Centro Sur y zonas como de edificios de oficinas. Y la verdad es que también en la colonia no se ve tan mal, ha progresado, y, y obviamente se supone que siempre hay cuestiones de seguridad de alta calidad ahí, eh, cercana, no como para llegar a apoyar de manera inmediata. Entonces, les, según esto, les prohibieron la entrada a las fuerzas de seguridad, que lo iban a arreglar con las personas de adentro, y que estas personas de adentro Uh, que sí encontraron cadáveres, es lo que se maneja en muchos medios, también como chisme, y, y que literal los agarraron como reces y los metieron a, a camionetas como si fueran este, pues, ganado, ¿no? Ganado muerto, eh, y ahí los llevaron, supongo, a algún anfiteatro, a hacerles autopsias. Ya vi algunos, eh, unas fotos también que aparecen por ahí en Twitter. Incluso el gobernador ha estado mandando muchos tweets al respecto, diciendo que si sí hubo veintitantos heridos y tres de ellos muy graves, pero que no hubo ningún fallecido. No sé, digo, yo de los políticos no me creo ni el 40% yo creo. Entonces, eh, cabe la posibilidad, esta es la voz del pueblo y es lo que escuché yo. No estoy diciendo que sea una verdad, así se los manejo, amigos. Tómelo si quieren, como fake news, un relato de mercado. Pero sí, eh, concluye la charla diciendo lo que escuché en el momento que ya me despacharon, me pechuga y me fui. Eh, concluye la charla diciendo que a los familiares de los fallecidos le estaban ofreciendo 30 mil pesotes y los gastos funerarios de sus familiares. Así de ese tamaño se los pongo. Tómelo como ustedes lo quieran tomar pero eso es lo que se cuenta en los chismes, y que realmente si se aparecen por ahí, algo llevan de verdad, no dice por ahí, si el río suena, es que agua lleva. La verdad, este, yo no metería las manos por ningún político ni por nadie, que no sea un conocido un amigo, realmente estas personas eh, a veces llegan incluso a cargos de poder siendo corruptos, no me voy a desaparecer, gobernador Curi, esto es solamente un, un comentario, si llega a sus oídos, pues, eh, digamos que está amasando este polvorín que le puede explotar en la cara en cualquier momento, y seguramente en un futuro le pueda llegar a, a salir a la luz, tal vez en cinco o seis años, que ya esté el morena en el poder, que no creo porque aquí en Querétaro sí son bien panistas de hueso colorado. Sí, ¿verdad? Pero, Curi, uh -huh. Curi es panista. Así es, es panista. Yo estaría muy pinche miserable de la 4T que haya hecho esta onda, que haya orquestado este pedo, como para decir que ya sabes que a López Obrador todo le duele, todo pobre hombre, yo no podría vivir con ese nivel de estrés, con ese nivel de... pues que todo está contra él, ¿no? Y que en estos momentos dijera que fue una cosa orquestada del pan para decir que la ciudad, que es como de las ciudades más seguras, como de las ciudades más pacíficas de México, Querétaro, gobernada por el PAN, pues tiene ese nivel de violencia. O sea, ¿en serio? ¿4T? O sea, imagínate qué que, que, que pinches indolentes, qué clase de psicópatas son. Como para hacer que una cosa que es considerada para familias, niños, pequeños, abuelitos, ruquitos, todo ese tipo de cosas de la familia que duelen, que se siente feo vivan este, este infierno, vivan este desmadre, o sea, está horrible, y que digan así, y que ahora López Obrador diga que, que, que fue una cosa orquestada para desestabilizarlo, para que solamente sufra, en serio, o sea, no, puede, no puedo creerlo, digo, afortunada y bendito sea Dios, gracias, yo no veo la mañanera, la mañanera, y medio veo ahí cosas este Ya después, en la cosa esa de la octava, o a veces trato de ver al, al son ese del Chumel Torres, porque, güey, si no ves las noticias de México con, con una risa estúpida, te, te te pones a llorar, ¿no? Muertos acá, gasolinazos, o sea, es ridículo. Y, y ponernos a ver a los chamacos estos, camaleón con cal, a todos los unlovers que solamente dan así... Pues es como tomar muy parcial una noticia, pero si la tomas primero, si, si ves a los dos y las comparas, es, es ridícula la, el, el nivel de, de desfase, de deschavete que trae México, que trae así de a quién le creo, ¿no? Lo decíamos en el episodio anterior, hay que ver varias fuentes, pero ahorita, por ejemplo, vemos Televisa y Televisa, pues no sale de, se sigue comiendo el pegamento allá atrás, ¿no? Con sus noticieros. Eh, ¿Qué otro? TV Azteca. TV Azteca está como queriendo caerle bien al presidente y todo lo que veamos de TV Azteca está enfocado a caerle bien al presidente. Medio se salva la revista Proceso porque también tiene que ser tendenciosa porque obviamente el dueño de la revista Proceso pues, es panista, ¿no? O sea, es de, del pan y esas cosas. Entonces tiene que ser tendenciosa. ¿Qué vamos al. ¿Qué nos queda? ¿La jornada? No, tampoco. O sea, hay más o menos. de Carmen Aristegui, Carmen Aristegui es como que la más por arribita que ve todo y te dice las cosas tan así y asado, pero tampoco trató el tema con la seriedad como así de dinos si realmente hubo personas fallecidas, dinos qué pasó y tampoco lo confirmaron y también se basaron en la información oficial y, y lamentablemente siempre lo hemos dicho aquí, o sea, sí está feo, las imágenes son horribles, son desgarradoras ver a esta gente ahí Teniendo por ya su siendo, vida. haciendo en el piso, morritos llorando, todo eso. Y la información oficial dice que no hay decesos. Qué bueno, o sea, qué bueno que no si hay es decesos. así, qué bueno que no hay. Si es así, qué bueno, en serio, les mandamos mucha, no sé, buena vibra, saludos, no sé qué podamos hacer desde aquí, La Voz del Pueblo, desde estos micrófonos para que puedan como recuperarse pronto que puedan recuperar sus actividades y este tipo de cosas, pero si sí hubo muertos y además de, de personas fallecidas, cerraron la boca con 30 mil pesos, híjole, está feo porque pues el hecho de que 30 mil pesos valga el dolor, valga el, el futuro de una persona que a lo mejor era padre de familia y era el que sostenía la familia y ahora no va a estar el papá y la gente va a tener que pasar trabajo, Sustento sustento por 30 mil pesos, créame que no le va a alcanzar, o sea, no sé cuánto paguen de luz y eso, pero en dos bimestres de luz por lo menos van a gastar 5 mil pesos, les van a quedar 25 mil pesos, no sé, así que si es eso, pues está muy feo porque todos son indolentes, o sea, el pinche gobierno sabemos que es indolente, le valemos nada le valemos le nada más le importamos cuando tenemos que votar por ellos y que ganen su salario y todo ese tipo de cosas corruptas solamente en ese momento le importamos y para ese momento, y ahorita que hay dolor, que hay muerte, que hay este tipo de cosas, 30 mil pesos, no manches, en serio, que no hay grosería, no hay en, insulto que tenga que, en esos momentos, emitir para estos güeyes, entonces, pues, sí está cabrón, o sea, y, y personas que recibieron esta lana, pues, si, si, si lo vale, pues, en serio, que aprovechenlo, y, y, y que se sientan mejor, o sea, sí, porque o sea, estamos hablando de una persona fallecida, o sea, no puede ser que sea así ¿Cuánto vale la vida, no? 30 mil pesos, no creo que sean ni... No creo que no creo que sean, o sea... Sí. Realmente, a veces hasta por 100 pesos o un celular barato andan asesinando a la gente Realmente qué poco ya le da el sentido de la vida al humano, por lo menos al humano moderno a, a poder llegar a asesinar a una persona por tampoco ¿no? Porque me vio feo porque le una en la camisa, porque era el quitar el celular, etc. Una noticia que pasó ahí en Colombia, ¿no? La chiquilla que estaba grabando sus TikToks, un cuate la vio con el celular, se le acerca para va a robarlo, se pone al tiro a la niña porque es su arma más preciada para hacer sus cosas que le gustan y la asesina, ¿no? por quitarle el celular. Entonces... Realmente también son cosas que no deberían ya de pasar en estas eh, latitudes de modernidad que decimos tener. Es una, una sociedad más adelantada que la de las personas que incluso fundaron ciudades a partir de guerras internas o con otras castas. Creo que ahí pues realmente no sé si era justificado o no, pero eran los tiempos que les tocaron. En cambio, el día de hoy pues... Eh, Realmente con toda la información que hay, con toda la orientación que puede llegar a tener una persona y que suceda esto, pues sí es lamentable y por demás castigable. No sé hasta dónde vaya a llegar el tema, no sé si ahí lo sepulten bajo miles de papeles y bajo otras cosas o circunstancias, pero yo sí creo que debería llegar a fondo por lo menos al gobierno federal, si es que aparece más mínimo sospecha de de que sí están incurriendo en este tipo de... Ya son delitos de lesa humanidad. Ocultar este tipo de información nada más por eh, querer tener una visión de un Querétaro mejor que el resto del país, pues tampoco se vale. Eh, creo que este, sean las personas que sean, incluso estas personas que dicen ser uh, o fueron del, de grupos de crimen organizado, pues tampoco yo creo que este, merezcan una golpiza de esa manera y como dices en la presunción que son personas de bien, pues eh, triste que suceda esto, ¿no? Incluso si son personas de mal, digo, está mal que lo diga, pero también tienen derecho a una segunda oportunidad, digo, no me sale del corazón, pero es la realidad, ¿no? El, a, hay veces que no conocemos la, de, el detrás de cámaras de la vida de esa persona y que lo ha orillado a hacer de esta manera, pero nada lo justifica, ¿no? Siempre existen otros caminos que la violencia, como es mi Néstor. Sí, no, pues este, me parece que sí es una cosa horrible, es una cosa dolorosa y pues no soy muy fan del fútbol como lo he, le he dicho todo el programa, pero esperemos que no se vuelva a repetir porque sí está feo y si no me gustaba, ahora más de lejitos. O sea, si antes me tomaba como que cinco o diez minutos para medio ver ahí que los resúmenes y eso si tantito veo que se empiezan a jalonear y eso le cambio. Y pues sí suena feo, pero digo, va a sonar malinchista, va a sonar eh, racista si quieren pero pinche liga mexicana aparte es una pedorres está feo no hay ascenso no hay descenso no hay méritos deportivos la selección mexicana no sale de sus perros partidos moleros entonces no sé por qué defendemos tanto este pinche fútbol tan pedero tan pedorro tan tan tan mediocre tan horrible o sea y sea el que sea eh, sea Chivas sea Guadalajara ah no son el mismo verdad el Chivas mismo. <risa> Se viene Chivas, el clásico, América, América, Cruz Azul, este, Pumas, Puma. los Pumas son los pinches peores, ¿no? Porque, entonces, ¿por qué defendemos esto? Que sería el segundo tema que tenemos que tratar, el famoso grito homofóbico. Entonces, cerrando, no a la violencia en los partidos, no a la violencia física en los partidos. Palabras van, palabras pueden venir y si les dicen que el mono de alambre y el que no le guste que tengas, pues, pues nada más está ahí mientras no nos toquen y si los tocan, por favor, huyan preferimos este como lo dijimos en otra voz del pueblo en otra emisión con el doctor gustavo pues sí está feo pero prefiero con ciudadanos vecinos vivos que vecinos valientes y muertos o sea así de ese tamaño no sé pero yo no yo no prefiero yo no soy yo no estoy a favor de que haya violencia de ninguna especie no o sea está feo ese asunto y pues, violencia trae violencia y no hay forma de de quitarla no y pues esperemos que las sanciones sirvan de algo, la verdad lo dudo, como bien lo dices, ¿cómo vas a identificar a la barra? No, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuántos, cuántos este, aficionados tiene el Querétaro? 50.000. mil? Darle una credencial a 50.000 mil personas eh, para ver quién sí es barra y quién no, me parece patético y de en vano la cabezota que tiene el señor ese, que es el directivo de la Federación Mexicana, ¿cómo se llama? Este. Miquel Arriola, Miquel, recordemos que Miquel Arriola era de las moneditas más brillosas de corrupción del de viejo régimen, de aquella corrupción de Quique Peña Nieto, entonces eh, esas sanciones son de chocolate, ¿eh? para el dinero, la magnitud y los patrocinadores que tiene el fútbol mexicano, esa sancioncita para el club Querétaro nada más es de manacito y no lo vuelvas a hacer, ¿eh? es como si sacan a Rusia de la FIFA Rusia, qué chingón le importa le va a importar la FIFA y esos este, juegos capitalistas y eso, Rusia no se ha destacado, así que digas tú, uy, campeón de la UEFA en los últimos 20 años, creo que no, o sea, si alguien sabe más de este asunto, déjenlo en los comentarios, porque estamos en estos momentos eh, aquí en los comentarios hablando de este asunto y, y, y siempre lo hemos dicho, no es que sepamos mucho, no somos expertos, hay cosas que ni siquiera nos las imaginamos, pero para eso estamos discutiéndolo ahora y también estamos en vivo en Twitch. Si hay alguien que esté viendo que ahí hay dos espectadores, caramba, nunca había habido tantas personas. Entonces, sí. Saludos. <risa> saludos. Entonces, ahí escríbanos un comentario y desmiéntame y póngame un musicazo, porque de plano yo sí digo, Rusia, ¿creen que les va a importar a la Federación Rusa de Fútbol? Ay, no vas a estar en la UEFA, en la FIFA, en la no sé qué no les va a importar nada, si el mundial fue nomás orquestado para que medio viéramos qué civilizados se han vuelto, pero no, así que digas tú, ¿qué nación tan futbolera, futbolera es rusa? ¿Es Rusia? Sí. No lo creo, no, la verdad, lo dudo mucho, pero bueno, es la sanción, ¿no? Entonces, ahora es, es cerrar, cerrando la nota, para continuar con esto, 10 detenidos al día de hoy. Diez detenidos, bueno, esperemos que si las señoras estas que conocen a estos cuates díganle a los policías, el mismo presidente ha dicho que los acusen que los va a acusar con ustedes también, ¿saben qué? Aquí está este el el Flies, el Siete el no sé qué cómo se apodarán esta gente, ¿sabe qué vive aquí? Vengan por él, porque él fue de los que todavía trae zapatos con sangre trae una manopla con sangre que le pegó a otra gente, nada más, o sea el pelo el, el rata es el pelos, el rata, el o sea, todos esos apodos que pueden ponerse esta gente, entonces pues sí, denuncienlos porque a final de cuentas, si sí, viven en sus casas con sus mamás y señora, usted es responsable de la crianza de estas lacras, entonces tenga ahí precaución. Así que cerrando la nota, esperemos que de algo sirvan las sanciones. La verdad lo dudamos, la verdad consideramos que es una cosa ridícula y que le tengan más miedo al grito. ¡Eh! Oh, <risa> que le tengan más miedo a ese grito, la FIFA México, la Federación Mexicana de Fútbol, ¿ustedes por qué creen que es? Porque es un negocio los patrocinadores, las marcas no quieren oír ese grito en, en, en los estadios porque es homofóbico porque es insultante sí, desde luego, es una grosería sí, desde luego, es una falta de respeto, pero pues, ¿cuántas veces no hemos de ¡Ay, puta, man, me puse un machucón o este, Quién quien me ha dicho puto gobierno otra vez la pinche gasolina está bien cara todos hemos eh, usado la palabra ¿no? entonces vamos a me voy a poner de abogado de la maldad esta vez el diablo la, la palabra, el grito debe de ser eh, válido, o sea no debe de ser un símbolo de, de que repriman a la gente en los estadios como bien dices, la gente va y disfruta del espectáculo y suelta sus frustraciones como en la lucha libre. En la lucha libre es muy válido. ¿Por qué la lucha libre es válido? Porque en la lucha libre estás en tu cuadrito, le gritas al luchador. Y a la gente que, por ejemplo, no le gusta el teatro o no tiene acceso a los boletos de teatro, la lucha libre es un escape. Va y grita y ¡ah, pinche místico! Y... <risa> Todo ese tipo de cositas debería ser válido, porque también forma parte de, de, de un desestrés que no hay. Si la gente va al estadio, grita, este hace este grito, emite este grito, yo creo que en un dado caso, por ejemplo, si lo van a hacer, pues muchas veces del desestrés ya se va en ese grito, o sea, el estrés se va en ese grito y puede ser que la violencia física reduzca. No sabemos, puede ser. Pero ahora vamos a decir, ¿qué vas a hacer, Federación Mexicana de Fútbol?, Prohibirle la entrada al Estadio Azteca a cien mil personas, vas a dejar de vender cien mil boletos, vas a dejar de vender los palcos a la gente que, que diga ese grito, vas a dejar de recibir percepciones por cerveza. Digo, sí. si, hay, si hay alguien ve, si hay alguien de la Federación Mexicana de Fútbol que esté viendo este video, hola, buenas tardes, quiero que sepa que en la voz del pueblo todos los mexicanos que estamos hartos, sí emitimos ese grito de suspendan la Liga Mexicana, suspendan a México del Mundial porque la verdad no dan una, no nos han dado una sola alegría de pues nunca, yo creo que desde el 86 que fue cuando vimos esos cuartos de final con Alemania, la selección es un bodrio, es una farsa, es una burla. Y eso que han estado haciendo los últimos 10 años de partidos moleros contra Trinidad y Tobago y Martinica y no sé qué, y equipos de mi colonia, así literalmente que arman con taxistas, con carniceros, con no sé qué de Costa Rica, de Honduras y todo eso, sin demeritar la chamba de aquellas este, selecciones, pues es México... Los que lo están viendo son hondureños, ¿no? Saludos. Ándale, saludos a Honduras, saludos a Costa Rica, porque sí, las otras voces del pueblo nos ven, estoy seguro que nos ven, porque cuando subo videos de La Voz del Pueblo en Cuay... Mucha gente de Perú, mucha gente de Costa Rica nos deja ahí este, likes y cosas así, entonces, sí, lo van a ver, voy a subir este video y sepan que, felicidades, sus selecciones están haciendo un buen trabajo. Perú, Ecuador ya o sea, está calificando. Ecuador, o sea, selecciones que no nos imaginaríamos, entonces, gente de Trinidad y Tobago, gente de Costa Rica, de Honduras, de Panamá, de Guatemala... Sí, sus elecciones están progresando, qué bueno, me da mucho gusto y me daría mucho gusto que Canadá, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Costa Rica y todo lo que es con CACAF eliminaran a México, definitivamente. ¿Por qué? Porque estoy harto, estoy cansado de los partidos moleros. Puedo decir que no soy fan, puedo decir que no tengo playera verde, todo eso, sí, claro que sí, soy malinchista, seguramente, pero estoy cansado de que la selección mexicana haga el ridículo a partido a partido. Y ahorita no estoy enterado, fíjate qué tan no estoy enterado. No sé quién sea el director técnico de esta cosa, pero está sumiendo a la selección en, en algo malo. O sea, está. No, no, no, no quiero llegar a de que un señor con sobrepeso, triglicéridos altos, este azúcar al tope en su sangre, critique a los futbolistas que están haciendo su chamba. Pues no, o sea, a final de cuentas, o sea, ellos saben lo que hacen, ¿no? Pero pueden ganarle a Martinica, ganarle a Trinidad y Tobago, ganarle a Costa Rica no sé si te acuerdas ¿cómo eran los partidos en aquella época Sague metiéndole siete goles, nueve goles a Trinidad y Tobago, porque esta selección no puede, tenemos o teníamos a, a Carlos Vela a Chicharito, a todos estos jóvenes que venían haciendo un buen juego, que venían haciendo una buena cosa de balón, y ahora no hay selección ahora, ¿cómo es posible que no sale, que no dan una? o sea, y entonces yo invito aquí en La Voz del Pueblo que si usted tiene la posibilidad de ir a los estadios, se junten, ¿cómo los van a identificar? Ya dijimos, no tienen modo de identificar a más de 100 personas. Van a dejar que ustedes dejen de comprar cerveza en los estadios, ¿sí? y todos juntos, que ese grito se oiga y que ese grito retumbe, y que dejen a la selección fuera del, del mundial. ¿Qué va a hacer FIFA? ¿Perder esos millones de dólares que, que junta cuando México va a sus mundiales? ¿Perder esos millones de dólares que juntan cuando la banda que está trabajando en Estados Unidos va a ver los partidos de la selección molera? ¿Van a perder ese negocio por la palabrita esta? Pues adelante, adelante, con tal de que la selección sea competitiva. Número uno, queremos realmente que se homologue la cantidad de mexicanos en los equipos que sean siete mexicanos en los equipos para que compita bien en los seleccionados mexicanos no sé a lo mejor estoy diciendo una barbaridad pero cuando ves un equipo del interior de la república y ves brasileños argentinos este simplemente eh, tigres no toda la este toda la selección francesa que está jugando ahí de jugadores entonces México pierde competitividad y pierde nivel entonces queremos más mexicanos en los equipos número dos que vuelva el sistema de ascenso y descenso por méritos de goles y de méritos deportivos, ¿Qué son esas payasadas que no hay ascenso y no hay descenso si no tienen tantos miles de pesos y tantos millones de pesos y no tienen infraestructura por favor, o sea ¿cuánto tiempo no jugó el Necaxa ahí derrimado con el América en el Azteca? ¿cuánto tiempo no jugó de arrimado el Cruz Azul con el América? que no puedan acoger a un equipo que subió por goles y vénganse, jálense al estadio de la ciudad más cercana para que puedan jugar ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué? Porque es más interesante nomás tener a los clásicos 17, 18 y la gente, pues a final de cuentas, ya lo decía aquel monstruo horrible de los medios de comunicación, los mexicanos somos una ciudadanía muy jodida, nos jode el trabajo, nos jode el transporte, todo, y lo único que queremos es tener una alegría y una de esas alegrías termina siendo el fútbol, parte de lo que hablábamos al principio, ¿no? Que, que la gente se sienta como que, ah, metió un gol, qué padre, sí, que no sé qué, ah, bueno, porque no dejan entonces que equipos que están teniendo méritos propios como los alebrijes y esas, esos equipos de bajas divisiones suban a la siguiente división porque no representan un ingreso, porque no representan un negocio? Pues entonces ya basta, que el grito no, no cese, que sigamos gritando todos para que de plano el negocio se les caiga. Miquel, la Riola, John de Luisa y todos esos payasos, lo único que están buscando son sus doladitos para sus salarios y para sus negocios. ¿Por qué no permitir estas cosas? Número tres del pliego petitorio, queremos a México en la Copa América. No sé tú, pero yo extraño a México en la Copa América. Aquella Copa América con que se llegó a la final, aquella Copa América en la que México llegó a tercer lugar. O sea, ¿por qué México no se mide con aquellos equipos del sur? imagínate que México dijera, ¿sabes que yo me salgo de esta cosa de la CONCACAF? Sí, juego la Copa ahora como quieran, etcétera, etcétera, pero para mí es obligada la Copa América, que se empalman, dicen, pues, tienen dos equipos, manden a los suplentes a la Copa de Oro, para que los, de la, los chavos de la Copa de Oro, los suplentes, se fogueen, le echen ahí ganas, y los meros chingones que vayan a competir realmente contra Brasil, contra Argentina, contra... bueno contra... Que sé? Se los van a apoyar porque en Qatar, acuérdate que ya dijeron, que no se van a permitir eh, actividades que representen el amor gay, ni incluso creo que hasta en parejas heterosexuales está prohibido besarse dentro de las instalaciones de los estadios. O sea, un, un país que es eh, así de radical con ese tema, pues ¿qué le va a importar que unos mexicanitos le griten puto a todos los que despejen un balón o o la caguen ahí en el campo, no sé el árbitro, ¿no? o sea, es, eso realmente eh, es hasta de risa, no es risible, porque es un país donde por lo menos si a una mujer se le ocurre enseñar un poquito de pechuga, pues la andan hasta matando, no y de manera legal, no la pueden apedrear, creo, en, una, en un muro y puede fallecer la mujer, por faltar a la religión, ¿no? De este tipo de países. Entonces, realmente, pues, se contradice, ¿no? Mucho la FIFA con lo que pide, a lo que da, a lo que va a ser. Pues, eh, aquí el rey y señor es el dinero, ¿no? Los dolaritos, todo lo que le llega a la FIFA, pues, realmente es lo que ordena qué va a pasar y qué no. Incluso, pues, ya lo vemos a mínima escala, de manera local aquí, la Federación Mexicana de Fútbol castigó al directivo deportivo que es Adolfo Ríos que realmente no tendrá nada que ver, él con que corran y entrenen los jugadores está cumpliendo su función pero pues ya las demás actividades, eh, creo que tenía por ahí una administradora el dueño del Querétaro y nada más le hicieron que los cambie o, o bueno, no que los cambie, que él se meta a dirigir el equipo ser el directivo, ¿no? Porque es el güey. Y ya, ¿no? O sea, es tan, tan loco que, bueno, realmente hay mucho que hacer en este mundo al respecto de las normativas. Eh, Rusia, por lo menos, ya está afuera. Me parece que van a esperar hasta, según leí, hasta julio, porque el Mundial se movió hasta noviembre, según leí. Regularmente son en julio, junio, por esas fechas, pero este, en esta ocasión se va a mover hasta noviembre y me parece que los últimos partidos de México van a ser en octubre, en donde realmente, no es cierto, miento, porque el, el sorteo es para, me parece, por ahí del 15 de abril o 14 de abril, me parece que leí, es para esa fecha ya deben de estar los grupos del Mundial por lo menos eh, me parece que los de repechaje que van a ser Ucrania-Polonia, esos sí los van a mandar hasta el último, o sea, van a poner en el grupo este repechaje 1 en vez de Polonia-Ucrania. Eh, creo que Polonia pasaré directo porque ese iba contra Rusia, y Ucrania va contra Escocia, me parece. Sí, son es Ucrania-Escocia, el partido pendiente por la guerra. Pero eh, incluso pues ya con todo el coraje, Néstor, te tengo una noticia, México va en el primer lugar de la zona, lleva 15 puntos, ya pasó, ya ni de pedo le quitan en el primer lugar, creo, ni Estados Unidos ni Canadá, que están peleando en el segundo y tercer lugar, por ahí el cuarto se coló Ecuador, te digo, y viene siguiendo, me parece, Panamá al quinto lugar, malas noticias porque se quedó fuera Portugal, no está Cristiano Ronaldo, no está, me parece, eh, Croacia tampoco, que tenía bastantes cracks. Algunos equipos por ahí de buena envergadura o de, de bastante nivel futbolístico, por, bueno, por lo menos históricamente, no porque a veces en esto del deporte hay muchos altibajos. Entonces, ya para ir cerrando ideas, pues eh, amigos, ustedes no se radicalicen de esa manera, si hay maneras de exhibir esa frustración o sacar esa ira que tiene uno a veces por el trabajo, porque le gritan los chamacos en la casa o porque la mujer lo regaña, o porque este, simplemente usted es una persona que se irrita muy fácil, hágalo, grite y, y haga sus consignas, pero de ahí a llegar a un encuentro físico, pues creo que debe ser lo último que debamos de hacer al, en el momento que estamos por lo menos conviviendo en sociedad, porque esas reglas sociales son las que nos rigen y nos permiten pues continuar con una civilidad y con un respeto al, al tercero, al ajeno, al que no se está metiendo con usted. Solamente por tener un color de piel, de camiseta o incluso otra lengua, etcétera, no, no caiga en esas situaciones, ¿no? Yo pensé después de la pandemia que iban a estigmatizar mucho a los asiáticos. No sé cómo lo estén viviendo, pero creo que este, ya todo el foco de, de China que trajo el, el coronavirus al mundo, o por lo menos ahí se descubrió primero, este, se fue por la guerra, ¿no? Ahora el, el enemigo número uno es, el enemigo, el enemigo público número uno es Putin. Y el que está en la cabeza es el, el otro Vladimir, ¿no? pero el, el presidente ucraniano. Por lo menos no se pierda en el programa, ya está en línea eh, la parte 2 de la guerra. Quedó bastante bueno y estamos ahí con el doctor Gustavo analizando la personalidad de Vladimir Putin y de todas esas personas que están en la guerra. ¿Con qué quieres con tú, eh, concluir, mi estimado Néstor? Pues concluyamos con que sí, eh, vamos quitémosnos esa parte de ganamos, nosotros no ganamos nada Sí se siente bonito que el equipo gane, se siente bonito que los otros este, ganen, no sé qué, se siente feo que pierdan, una, dos horas y se acabó, no representan nada, como lo decimos aquí los políticos los futbolistas, todos esos, no, ni siquiera saben que existimos entonces, no vale la pena que se enojen que se encabriten, que griten, que sean este, ultras, o sean este, radicales, o ese tipo de tonterías por un equipo de fútbol que créanme que si los ven si los ven ahí, ¡ay, quítame estos nacos! Van a decir los futbolistas, te los aseguro. Entonces, no, no, no se radi radicalicen de esa forma, en serio, créanme que no tiene ningún sentido, y pues, si viven esta onda, sienten esta como pasión, este fervor, pues pongan su respectiva proporción, porque no ganan nada, en serio, no ganan nada. Y supongamos, supongamos que apuestan, pues es un negocio, para estar en los negocios hay que estar fríos, hay que estar este, siempre pendientes, y si se ponen bajo ese así de de esa pasión y se dejan cegar, imagínense que vengan contra su equipo favorito, unos otros de otro equipo y tengan que apostar y ustedes van ahí súper fervientes de su propio equipo y su equipo pierde y le pudieron haber apostado al otro y hubieran ganado el triple de la apuesta por irle a los colores. Entonces no significan nada, qué bueno que existan, ay, qué bonito, no se identifican que porque soy rico, que porque soy pobre, que porque soy de Querétaro, nada tiene que ver. Sí, está bonito, qué bueno, que no sé qué, pero no debe de permearles a su personalidad, no debe de permearles a su forma de pensar con esas cosas. Entonces, ya vimos lo que pasó con esta supuesta pasión y este supuesto pretexto. Entonces, pues de lejitos, o sea, sí, vamos a hacer una sociedad más fría, vamos a hacer una sociedad menos apasionada, decía el payaso ese del FASI, que por eso trajo las barras, pero antes no, o se veían este tipo de estupideces. Entonces, pongan atención ahí. Y Federación Mexicana, ponte abusada porque andas perdiendo el negocio, en serio, ¿A quién le conviene más el grito de puto? ¿A nosotros que nomás es el grito y así? ¿O a ti con tu negocio y con tus dólares y todas esas tonterías que tienes? Acuérdate que nuestro amado presidente te quitó el patrocinio, Federación Mexicana de Fútbol. Ya no tienes el patrocinio que antes tenías con gobiernos priistas y gobiernos corruptos horribles. Ahora tienes que sacarte y sacar eh, negocio de, con tus propias uñas. Así que, damas y caballeros, si ustedes van al estadio, no dejen de gritar. Que México, que la selección mexicana sí, aunque vaya en primer lugar y que sean... Eh, hay que hacer que pierdan, hay que hacer que pierdan el lugar en el mundial, porque ya vimos, ahí están las sanciones a Querétaro, risibles, risibles, no van a servir de nada, pues que, que así sea, y que demostremosle a la FIFA que qué va a hacer, castigar a México por la palabra y no castigar a México por esta violencia, independientemente de que oficialmente o no haya muertos, vamos a dejar la moneda en el aire, así que este es el tema del día de hoy, esperemos que lo hayan disfrutado, Vamos a poner una especie de disclaimer ahí al principio de la edición. Ahorita este, estábamos cotorreando en vivo, pero a final de cuentas, este, sí, hubo groserías, hubo enojos, pero no, no, no hay como que justificado, porque estamos hablando que esto es este, la voz del pueblo y el pueblo está en estos momentos con, esta, con este nivel de enojo, ¿no? Digo, yo no recuerdo haber vivido algo así en años anteriores en los que, güey, bueno, es realmente frustrante que estén pasando estas cosas. Así es, amigos. usted tiene la última palabra, está siendo orientado con estas palabras, estas experiencias al respecto de cómo actuar. Eh, vamos a decirle que cambie su manera de hacer porque eso ya depende de usted, pero simplemente reflexione, ¿no? eh, ¿qué quiere para sus hijos en el futuro? ¿Qué quiere heredarle a la gente que va a seguir después de usted violencia, eh, este tipo de circunstancias que no puedan disfrutarse? Eh, un partido tan sano que ¿no? Ir a ver el fútbol. Bueno, yo soy de los que dicen que lo bonito del fútbol, más que verlo en la televisión, es jugarlo, ¿no? A mí me divertí bastante echar la cascarita con los compas de, de ahí de la casa del barrio, y bueno, sí me apasionaba ver algunos partidos, pero realmente yo creo que nada más los de mundial, si acaso, cuando no era penal, estuve muy emocionado en ese, en ese mundial, donde Holanda y Robin nos robaron esa posibilidad de seguir adelante, Ahí sí, póngase las pilas, ¿no? Digo, es algo bonito también las sensaciones y las aspiraciones que tiene uno al respecto de, de las eh, puestas deportivas. Por ejemplo, los, los eh, recientes logros de la selección olímpica que subieron como a Copa del Mundo, ¿no? Cuando ganaron las primeras medallas de oro contra Brasil estuvieron más que emotivas esas, esas actividades, ¿no? Ahí se ve que eh, si no se mete mucho la mano eh, tal vez en estas decisiones si no obedece a los intereses de unos cuantos como son los dueños de los grupos o los equipos de fútbol mejor dicho, eh, creo que ahí sí se puede meterle más empeño los mexicanos somos chingones, ya les vez hay una, una marca que jugó mucho con esta palabra que antes era muy estigmatizada ahora ya está como en muy tendencia ser chingón, mexicano chingón pues un equipo chingón y bueno, eso es todo por el día de hoy en esta emisión. Nos dio mucho gusto darle esta plática, estos puntos de vista que de ninguna manera representan la verdad o son eh, totalmente cuestiones que ejerciten o ejercen sobre usted, mejor dicho, una coerción para cambiar sus actividades. Eh, agradezco su presencia, XHT web La Voz del Pueblo MX en Facebook, en Twitter. no Es cierto, todavía no tengo Twitter, no tenemos Twitter pero ya lo vamos a abrir, eh, en Kawaii está también por ahí, en los canales, ya los videos que recomendó Néstor de XHT web, estarán apareciendo a los links, en tarjetas acá arriba, o en los comentarios allá abajo. Um, muchas gracias, y hasta la próxima. Hasta la próxima, no se olvide de suscribirse y todo eso. Y ah, antes, antes, antes, quiero dar por inaugurada, el programa del día de hoy, es la voz, ¿qué te gusta? ¿La voz del deporte o la voz de la pasión? La voz de la pasión. Vamos a agarrarnos un, un, uno que otro este, una que otra emisión cuando de verdad, o sea, de, desafortunadamente y muy dolorosamente el día de hoy fue por la violencia, pero cuando vaya a ver así clásico o algo así... Está padre, fíjate que yo no soy muy de hablar de este asunto y me encantó así Las tres personas, llegamos a tres personas en Twitch que estuvieron viendo el programa Están todavía ahí, Déjennos los comentarios ahí para ver este, qué, qué tal, qué les pareció este formato Y platicamos eh, por lo menos en una vez al mes, más o menos, platicamos de la voz del, de la pasión La de voz la del pasión, deporte, algo la así La voz del deporte La voz pues del sea, deporte Sugiéranos ahí en los comentarios un nombre, ya tenemos la voz del pueblo, la voz de la galaxia, la voz de Ultratumba. Ahora, para deportes, ¿qué nombre le sugieren a ustedes que le podamos es poner? Correcto. Sí. Y bueno, hablar de deportes antes de terminar, hay sentido pésame a los familiares del jefe Tomás Boy, que falleció también desde joven, sí. de yo creo, dice que por ahí una cosa en los pulmones no sé si fue COVID, no leí bien la nota, pero sí, en paz descanse un sí, gran descanse de este, toda esa generación con el capitán Furi y todos ellos, pues sí, esperemos que se recupere pronto la familia, en un sentido pésame, desde la voz del pueblo pasen un buen fin de semana. Hasta ahí quedó amigos, nos vemos, no se pierda La Voz de la Guerra, por allá, links, todos estos, síganos, hay mucho más que ver aquí, gracias, adiós.